Hola de nuevo. Hola. De Buenas. Somos Jaime y Alejandro. Y esto es Formándote con escocau En el anterior vídeo eh, vimos el apartado de, de mi cuaderno. completamente dividimos el vídeo en dos: uno hablando de la parte de calendario, otro hablando de la parte de rubricar y este cotejo. ¿Y qué vamos a ver hoy, Jaime? Eh, pues hoy vamos a ver el apartado de contenido. Genial. Eso suena a libros, ¿no? Sí, y eso a suena a libros y actividades y a crear pues si queréis empezamos ya en este apartado bueno pues accedemos a escolarium ya sabéis que tenéis que acceder con el usuario y contraseña de rayuela Accedéis y nos vamos al apartado contenido que está en color verde ¿Vale? le damos a contenido y nos saldrán estas dos opciones libros y actividades en la pestaña sí. libros Dime, ¿En dime. Qué, ¿En qué nos vamos a centrar en este vídeo? En libros, nos vamos a centrar en libros, mis libros, libros del centro, club de lectura y los recursos, ¿vale? Eh, pues accedemos a libros y nos vamos a encontrar aquí en primer lugar la pestaña de mis libros. ¿Qué hay en mis libros? Pues mis libros, aparecerán todos los libros que voy creando o que voy cogiendo de la pestaña de recursos, ¿vale? También... De compra. Si hemos comprado un libro, nos aparecerá en la pestaña de mis libros. Vale, pues nos centramos aquí en mis libros primero y vamos a ver aquí, pues estos libros que tengo yo aquí, que los he creado yo, algunos y otros los he cogido de la pestaña de recursos. Eh, Jaime, veo que tienes muchos libros. En mi caso, sí. por ejemplo, que, que puedo dar varias materias a la vez. ¿Puedo dividir esta sección para que sea más cómodo para mí y ordenar claro. mis libros? Tenemos aquí una opción de ordenar por. Por fecha ascendente fecha descendente por la de la, la z y de la z a la a ¿vale? y jaime eh, en mi caso que doy varias materias para tener esto este apartado más cómodo puedo crear carpetas o categorías como os indica claro que sí ya sabéis que tenéis aquí el lápiz de editar siempre que os salga un lápiz de editar pues si le damos a editar nos saldrá aquí un más en donde pone añadir categorías. si le damos aquí a añadir categoría pues podemos crear nuestras Genial, categorías. Genial, aparecen todos mis libros de nuevo, ¿no? Sí, ya aparecen todos y podemos crear nuevas categorías. Por ejemplo, los libros de primero de primaria. Pues pongo aquí de categoría primero de primaria y añado los libros que yo quiera. Genial, le va creando como carpetas, ¿no? Como sí, como carpetas, ¿no? sí, carpetas. Eso es muy cómodo. Es muy cómodo. Vamos. A la hora de buscar, ya sabéis que podéis buscarlo por categorías o carpetas. Veo que tienes muchos libros, Jaime, pero si quiero empezar y crear uno, ¿qué tengo que hacer? Pues mirad, si os fijáis aquí a la derecha, en la barra esta que sale aquí, tenemos una opción que pone nuevo contenido. Si le damos a nuevo Genial. contenido, podremos empezar a crear nuestro libro en Escolarium y S-Learning y una secuencia ABP, vale, un libro de ABP. Si le damos aquí a libro y seleccionamos Escolarium, pues aquí nos indicará que añadamos el título del libro, una descripción, una asignatura y un curso. Cuando lo tengamos, le damos ok y se abrirá sí. nuestro libro. Si quiero rellenar simplemente el título y más adelante ponerme a, a escribir la descripción o la asignatura que voy a elegir, eso puedo hacerlo. Claro que sí, luego se podrá editar. Dentro del libro tenemos la opción de editar y ahí podremos eh, editar Genial. otra vez el título. Que puedo modificarlo en cualquier momento. En cualquier bien, momento. Libro, ¿verdad? Eso es. Perfecto. Si queréis, Perfecto. creo uno lo, y lo sí, edito. Mirad, voy a poner aquí lenguaje musical, ¿vale? pongo la asignatura música ¿vale? y curso por ejemplo para sexto de primaria, le doy a ok y se abrirá nuestro libro, si os fijáis aquí tenemos, nos van a salir por defecto tres temas creados y dos actividades, esto es simplemente para que sepáis que aquí se colocan los temas y aquí se van colocando las actividades de cada tema, todos editables, ¿vale? Podemos eliminarlo Entiendo. y crearlo desde cero. O Entiendo poder... que si vas pinchando los diferentes temas, te van saliendo las actividades de ese tema, ¿verdad? Eso es, vamos pinchando en el tema 1, ya están creados por defecto tres actividades. Dos actividades. En el tema 2 no hay nada creado. Y en el tema 3 nada ¿Y creado. Y Si no quiero que aparezcan tantos temas, solo el primero y que ir trabajándolo. ¿Cómo eliminó esos temas. Facilísimo. Tenéis aquí una cruz en cada tema donde os indica borrar tema. Nos pone borrar tema, pues le damos al. Por ejemplo, quiero borrar el tema 3, le doy a esta cruz. Y nos sale este mensaje siempre para aseguraros de que queréis borrarlo. Le dais a aceptar y se borraría el tema 3. Lo mismo haríamos con el 2 o con el 1 si queremos quedarlo vacío. Y perdona, Jaime, ¿por qué pone arriba cerrar modo edición? ¿En qué, ¿En qué modo estás ahora? Es que estamos en el modo edición, en el modo de vale, editar, vale, de crear. Vale. Si lo cerramos, es como se vería el libro y cómo ah, lo verían nuestros alumnos. ¿Y ahora no podría editar nada? Ahora no. Para ah, editar... llevar si... el lápiz, como siempre sí. indicas, no? Sí, siempre el lápiz para editar. Vale, vale, vale, perfecto. ¿Y cómo cambió el nombre del tema? Que me parece ah, muy soso, tema uno solo. Sí, pues mirad. Aquí tenemos una, un lápiz donde pone editar temas. Si os fijáis sí. aquí le damos a este lápiz y aquí podremos cambiar eh, el nombre del tema. Por ejemplo, eh, las notas mu si, musicales. Vamos, que okay. pone visible? Así, ah, ahora mismo. visible o solo visible. Solo visible? Entiendo Eso que si es. sí estoy trabajando un tema, pero aún no lo tengo disponible. Puedo tenerlo solo visible para mí como docente Y cuando esté disponible lo pongo visible para el alumno, ¿verdad? Eso es Visible, si sí, lo Genial. quiero, quiero que lo vean Y si no quiero que lo vean, solo visible para el docente Podré ir abriendo los temas cuando yo quiera Y tag semántica, eso me suena a Twitter como Sí, tag semántica Podemos poner tag semántica Poniendo la almohadilla primero y luego la palabra Vale, vale, que funciona como Twitter, que sí. pongo palabras claves ¿no? y después ya aparece el contenido, cuando vaya a buscarlo alguien, de, de, que, use, es. que busque un contenido, ¿verdad? Claro, aquí es en la lupa, lo mm. vale, buscamos vale, en expresión. la lupa y saldrá. Qué mm. guay. Sí, la verdad es que sí. Bien. ¿Y cómo cambió el nombre del título del libro? o Si quieren añadir una descripción, que antes lo hemos dejado un poco a media. Sí, pues fijaros, aquí tenemos la opción de propiedades. Sí. Estamos en el modo edición, recuerdo. Pues si le damos a propiedades, nos saldrá aquí otra vez para editar el título del libro, el autor, la descripción, esta semántica, asignatura y curso. Aquí es donde podremos editarlo. ¿Vale? Otra vez. Genial, perfecto. Vale. Y yo es que tengo un compañero y hemos decidido trabajar juntos en el mismo libro para trabajarlo este curso. ¿Cómo comparto este libro con él, Jaime? Eso es muy interesante. Tenemos que estar primeramente en el modo edición. Cuando estemos en el modo edición, si le damos a la I de información, Genial. aquí en la esquina, vamos a ver aquí que vamos a poder editar la portada. Aquí arriba, aquí es donde indicaremos, eh, donde añadiríamos la portada. Y si nos fijamos y vamos para abajo, vamos a ver eh, donde nos pone colaboradores. Aquí donde nos pone colaboradores, si le dais al lápiz, vais vale, a poder añadir sí. al vídeo de la rúbrica, ¿no? Claro, igual tenéis que poner el email de Escolarium del compañero Sí, como siempre repetías, el email que aparece en el perfil en el perfil de, de Escolarium, eso Genial. es Añadiremos aquí el email le daremos a añadir y a continuar, ¿vale? Podemos añadir tantos colaboradores como queramos ¿Y le llega a mis compañeros al momento el libro? ¿Una vez le, le pongo colaboradores? En el momento le llega y sale en su pestaña de mis libros. Genial, entonces si yo hago un cambio en el libro, a ellos les llega y al revés igual, ¿verdad? Eso es. Si cambiamos nosotros algo, a ellos también se le cambian y si cambian ellos algo, a nosotros también se nos cambia. Genial. Perfecto, Jaime. Bueno, vamos y... a las... Dime, dime. Ahora mismo yo tengo contenido creado, pero me gustaría ver si hay algún contenido que me interese. Sé que hay muchos proyectos educativos dentro de lo que claro es innovación, sí. Pues eh, Mira, la consejería. Tenemos otra pestaña que es recursos. En esta pestaña de recursos aparecerán todos los libros de el proyecto crea, ¿vale? Son muy sí, interesantes bueno, y podemos buscarlo por asignatura, nivel y competencias, ¿vale? Sí, incluso hay un buscador, ¿verdad? Hay un buscador aquí en buscar, sí. Y algo muy interesante, si queremos añadirlo a nuestra biblioteca simplemente lo buscamos y si pasamos el cursor por encima vais a ver que sale un más pues si le dais al más yo por ejemplo quiero añadir este que pone la furia de, de título la furia de Neptuno si lo quiero añadir a mi biblioteca le doy al más y directamente se abriría lo cierro aquí en la cruz y vais a ver que ya saldría en la pestaña de mis libros ya lo tenemos. Wow, ya lo te pido, ¿no? Sí, sí, es súper rápido. Y otra cosa libro, más interesante... ¿Ese libro es tuyo ya o sigue perteneciendo a ellos? Eso es lo que iba a decir. Una cosa muy interesante, ya es mío, ya lo puedo editar. O sea, yo puedo vale, entrar... ser un recurso educativo abierto, eh, es, to es totalmente libre para cualquier persona que quiera usarlo y añadirlo, ¿verdad? Eso es. Puedo editar, puedo eliminar lo que yo quiera, incluso añadir más contenido. Lo puedo eh, editar a mi gusto el libro. Genial. Vale. Perfecto. Eh, me han dicho mis compañeros que hay un libro que ha hecho eh, nuestro secretario para que veamos eh, cómo funciona el centro. Me ha dicho que está el libro del centro. ¿Dónde está el libro del centro? Pues mirad, aquí. Al lado de mis ah, libros está genial. el libro del centro. Aquí aparecerán todos los libros del centro. Vale, vale. perfecto. Y Además, entiendo que aparecerá me aparecerá igual que en el, en el otro libro. Un signo más, le doy a añadir y automáticamente aparecen mis libros, ¿verdad? Eso es. Haremos el mismo proceso que hemos hecho en Recursos. Le daremos al más y lo añadiremos a mis libros, a nuestra biblioteca. Guay. ¿eh? Lo que estoy pensando también, Jaime, es que quizás este año mande algún libro de lectura a mis alumnos para mejorar su competencia eh, lectora. ¿Hay algún contenido en, en la plataforma? Pues sí, tenemos aquí la pestaña de Club de lectura, ¿Vale? Si le damos a Club de lectura aparecerán un montón de libros de lectura que podemos eh, compartirlo con nuestros alumnos para que se lo lean. Es el mismo proceso que en Recursos. Primeramente lo añadiremos a Mis libros pasando el cursor por encima. Por ejemplo, en este libro de lectura de Vamos al cole con Víctor, si le damos al más lo añadiremos ya directamente a Mis libros. Fijaros, ya aparecería aquí. Está perfecto está por aquí. Veo que tengo muchos libros, pero sí tengo ¿Te muchos vas a libros. Más adelante cómo asignar el libro a un grupo. Claro. En el siguiente bueno. vídeo entiendo. En el siguiente vídeo os explicaré cómo eh, compartir este libro con mis alumnos. Perfecto. Pues nada, yo creo que hasta aquí mm. eh, por hoy en el vídeo de hoy, ¿no? Pues sí, hoy creo que hemos aprendido bastante. Ya en el siguiente vídeo, pues eso, <ríe> seguiremos. Muy importante, hemos estado diciendo que pondremos el enlace, pero no, el enlace está arriba. Ah, está bueno, arriba. aquí, justo. Sí, <ríe> vale. sí, sí, sí, está arriba. Así que nada, fijaros arriba que aparecerá una información. Pinchamos y nos suscribimos, ¿vale? Pues nada. Hasta luego, enseñadita.